Muy buenas tardes a todos y todas. Doy por inaugurada la audiencia número 7 del 185 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana que lleva por título Militarización de la Seguridad Pública en México, que fue solicitada por Seguridad Sin Guerra, Mexicana Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México Unido contra la Corrupción, Impunidad Cero, Borde Jurídico, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y similares. Mi nombre es Yulisa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana, y me acompaña el primer vicepresidente, el comisionado estordo Ralón, la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, relatora para México y para Derechos de la Niñez, el comisionado Casa. También en hasta... están presentes en esta audiencia la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, María Claudia Pulido, y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Quiero iniciar con un cordial saludo al Estado, y además a la sociedad civil, y por supuesto al señor Guillermo y representante de OACNUT. Quería explicarles antes de empezar la distribución del tiempo. Vamos a empezar con una participación de 20 minutos de la sociedad civil. Posteriormente también el Estado tendrá 20 minutos. Adicionalmente, el señor Fernández Maldonado de Naciones Unidas tendrá 7 minutos y luego se iniciará la ronda de la Comisión Interamericana por 20 minutos para de comentarios tanto de sociedad civil como del Estado. Eh, les voy a pedir entonces que inicie la sociedad civil y que se presenten eh, para el inicio ya de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Frida Ibarra, directora de Incidencia de México Unido contra la Delincuencia. En México, a lo largo de más de 15 años, se ha hecho uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, como lo ha documentado la propia Comisión. En este contexto, se ha buscado dar un marco legal que contraviene la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello para dotar a las Fuerzas Armadas facultades y recursos sin que a la par se haya establecido o fortalecido controles civiles. En la presente audiencia nos referiremos a la profundización de la militarización de la seguridad pública en México a partir de los cambios normativos que se llevaron a cabo en la actual Administración Federal que se ha visto acompañada en renovado protagonismo de las Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida pública. En 2019 se modificó la Constitución para crear la Guardia Nacional como una institución de carácter civil y policial. El régimen transitorio de esta reforma permitió que el presidente dispusiera a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024 de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. No obstante, desde entonces, esta institución se ha convertido en un brazo más de las fuerzas armadas, las cuales, además, gracias al acuerdo presidencial de mayo de 2020, están realizando tareas de seguridad pública sin obedecer los criterios mandatados por el citado transitorio. Como es el conocimiento de la Comisión, el 9 de septiembre de este año, el Congreso aprobó la propuesta del presidente para que la Guardia Nacional quedara bajo el control administrativo y operativo de la Sedena. Con esto, por supuesto, se vulnera el carácter civil de la Guardia Nacional. Los alcances de la reforma a la ley de la Guardia Nacional son sumamente preocupantes. Nos referiremos principalmente a los siguientes cinco. El establecimiento de que en la estructura de esta institución el, pre, el primer nivel de mando lo detentará la Sedena, a la que estará subordinada la comandancia de la Guardia Nacional. Segundo, el control que se le otorgó a la Sedena sobre la Guardia Nacional es total y aunque la fuerza continúa adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esto es meramente nominal. Tercero, las modificaciones a la estructura orgánica de la Guardia Nacional para que esta cuente con servicios de investigación e inteligencia amplía la posibilidad de que una policía militarizada intervenga en labores de investigación de los delitos, lo que se vuelve aún más alarmante ante las recientes revelaciones de espionaje de las Fuerzas Armadas a defensores y periodistas. Cuarto, se permitiría que los elementos de origen castrense que estén comisionados a la Guardia Nacional se encuentren sujetos al régimen penal militar. Y quinto, la reforma incluye un artículo transitorio con condiciones para que las Fuerzas Armadas continúen acumulando poder, recursos y presencia pública sin que simultáneamente se estén diseñando controles civiles robustos. Aunado al anterior, el Congreso ha aprobado una iniciativa que extiende la presencia de la Fuerza Armada en funciones de seguridad pública hasta 2028. Como es de información de la Comisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lugar de proteger el orden constitucional y los derechos humanos priorizando la discusión de los casos relacionados con la militarización, ha sido cómplice al no resolver ninguno de los siete que actualmente se encuentran bajo su conocimiento. Por otro lado, no solo estamos ante un proceso de militarización de la seguridad pública, sino ante la ampliación de las actividades de las Fuerzas Armadas en tareas que exceden de esta esfera. De al menos 227 funciones civiles que se le han transferido a las Fuerzas Armadas desde 2009, 148 no tienen que ver con seguridad. Por ejemplo, están construyendo aeropuertos y carreteras. El traspaso de funciones civiles a las Fuerzas Armadas implica un aumento de recursos exponencial que también es permitido por otros mecanismos y que se ejerce de manera opaca. Las Fuerzas Armadas han centralizado recursos públicos a partir de modificaciones presupuestarias, transferencia de funciones, adjudicaciones directas y fideicomisos públicos sin obligación de transparentar y rendir cuentas. Para dimensionar este problema, solo el presupuesto ejercido por la SEDENA ha aumentado un 163% entre 2006 y 2021. Anuado lo anterior, entre 2017 y 2021, la SEDENA sobre ejerció 66,848 millones de pesos y la CEMAR 20,859 millones de pesos. El fortalecimiento económico y político que hoy se les está entregando les permite cabildear por sus intereses y oponerse a decisiones de autoridades democráticamente electas. Muestra de la anterior la información mostrada acerca de la manera en que las Fuerzas Armadas redactan iniciativas de la ley tendientes a su beneficio, así como la renuencia de los titulares de Sedena y de la Marina de acudir a rendir cuentas ante el Congreso de la Unión. Las Fuerzas Armadas en México se están politizando y perdiendo su neutralidad, mientras que el gobierno las protege de rendir cuentas a la ciudadanía y las deja actuar por encima de la Constitución. Frente a instituciones castrenses fortalecidas, se incrementa el riesgo de que el gobierno civil no pueda revertir la militarización. Con su venia, Presidenta María Luisa Aguilar del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez. Eh, desde el Centro Pro reconocemos que en México se vive una profunda crisis de violencia que no podemos obviar en esta audiencia, que está íntimamente relacionada a la crisis de derechos humanos que constató la Ilustre Comisión en su visita en 2015, ambas enmarcadas en un modelo de seguridad fallido. Los números de violencia, si bien no han aumentado, se encuentran estancados a un nivel alarmante, con alrededor de 35 mil homicidios por año, se continúan cometiendo violaciones graves a derechos humanos y las relaciones cívico-militares que se encuentran, en, se encuentran en un desbalance por la falta de controles civiles y la opacidad con la que operan las Fuerzas Armadas, como andaremos a continuación. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde su creación, la Guardia Nacional ha sumado hasta agosto del 2020, 2022 un total de 1.163 quejas en su contra. De 2019 a agosto de 2022, se registraron 1,560 quejas en contra de Sedena y más de 300 en contra de Semar. Pese al alto número de quejas, en 2022, la CNDH ha emitido solo 15 recomendaciones sobre las fuerzas de seguridad y seis de ellas se refieren a hechos que sucedieron en esta administración, lo que no da cuenta de la reducción de las violaciones cometidas, sino del rol complaciente que la CNDH ha jugado ante la profundización de la militarización. De igual forma, los controles a la actuación de los cuerpos de seguridad que deberían de ejercer las instancias de procuración de justicia continúan sin ser sin ser fortalecidos. Los índices de impunidad continúan siendo tan alarmantes como ustedes los han constatado. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, de enero del 2006 a diciembre del 2021 se han emitido únicamente 28 sentencias condenatorias contra elementos del ejército por diversos delitos, la mayoría en realidad por portación de armas. Igualmente, el Estado informó al Comité contra las desapariciones forzadas que del 2010 al 2021 únicamente se han emitido tres sentencias condenatorias por este delito contra elementos del Ejército. A ello se le suma la inefectividad de otros controles establecidos por ley. Por ejemplo, la semana pasada el secretario de la Defensa Nacional se negó a participar en una reunión de trabajo convocada por la Cámara de Diputados, y en el Senado incluso se modificó el formato de comparecencias programadas para que los titulares de la SEDENA y la SEMAR no tuvieran que tomar la palabra. Aunado al anterior, las Fuerzas Armadas constantemente se niegan a transparentar información, amparándose en cuestiones de seguridad nacional. Por ejemplo, al requerir por vía de, de transparencia los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza a los que obliga la ley nacional en la materia, la Guardia Nacional refirió que eh, la información se encontraba reservada la Sedena dijo que no contaba con ningún registro y la Semar que carece de obligaciones para emitirlos. Al día de hoy, en el contexto de un largo litigio impulsado por el Centro Pro, la, Gen la Guardia Nacional ha hecho público eh, solamente seis informes. De todo es a todo esto se le suman las recientes revelaciones dadas a conocer ante el hackeo confirmado por la propia Sedena de uno de sus servidores por un grupo autodenominado Guacamaya, que dan cuenta de las acciones de las Fuerzas Armadas ajenas a sus facultades como la toma de decisiones de política exterior, incluyendo las respuestas a presentar ante esta propia comisión, redacción de propuestas legislativas, obstaculización de investigaciones penales, aunado a acciones irregulares de vigilancia y espionaje. Reportes de, vi de vigilancia, hechos públicos, muestran la visión autoritaria y contraria a los principios democráticos que tiene el Ejército de la labor de defensa de derechos humanos ejercidas por organizaciones, al considerarnos como grupos de presión o de grupos como las eh, feministas al considerar las amenazas. A eso se le suma los documentados por colegas de organizaciones sobre el uso de malware Pegasus, presentamente atribuibles a la Sedena durante la actual administración en contra de dos periodistas y un defensor de derechos humanos. Frente a dicho contexto, la resistencia a rendir cuentas y la persistente impunidad por, falta, por parte de las Fuerzas Armadas evidencia la falta de controles adecuados y robustos, y profundizan los riesgos como los ya señalados por la eh, ilustre comisión ante un actual empoderamiento. Muchas gracias. Eh, la sociedad civil tiene el uso de la palabra. Sí, sí. sí gracias. Eh, señora presidenta, Gracias. Si bien el Estado ha implementado una estrategia de seguridad militarizada que presupone la existencia de un solo tipo de violencia en territorio nacional, la realidad es que el país vive distintos tipos de violencia en diferentes partes del territorio. Sin embargo, el gobierno ha sido omiso en caracterizar estas violencias y ha desplegado a las Fuerzas Armadas de manera uniforme y sin una estrategia basada en evidencia y sin que su actuación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada. El artículo 89 constitucional otorga al presidente la facultad de preservar la seguridad nacional y disponer de la Fuerza Armada Permanente para la seguridad interior y la defensa exterior. Además, lo faculta para disponer de la Guardia Nacional, una institución que, como se ha expuesto, está completamente militarizada. Ahora bien, la suspensión o restricción de derechos encarga, encarna uno de los supuestos más paradójicos y controvertidos. La idea es que los estados deben contar con mecanismos especiales para la adopción de medidas urgentes en situaciones de crisis. Se trata así de una figura que evoca la tesis de los poderes extraordinarios ejercidos en situaciones excepcionales. Si bien pareciera que el presidente ostenta un rol principal al declararse un estado de excepción, lo cierto es que él debe ser supervisado por el Congreso y la Suprema Corte de Justicia, lo cual debería inhibir la arbitrariedad del uso de las Fuerzas Armadas, cuya obediencia jerárquica y entrenamiento obedecen a una lógica distinta a la de la seguridad ciudadana. Ello ha llevado a considerar que, desde que se desplegó en México a las Fuerzas Armadas, se ha constituido un estado de excepción de facto, en el que elementos militares contravinieron los artículos 21 y 29 constitucionales al no estar regulados, así como el artículo 27 de la Convención Americana. Mediante la realización de tareas arbitrarias y que no gozan de supervisión, hicieron así un fraude a la Constitución y a la propia Convención, detuvieron a miles de civiles arbitrariamente, y bajo las figuras de flagrancia o flagrancia equiparada, les trasladaron a instalaciones militares y les torturaron, asesinaron, desaparecieron. Además de que fabricaron culpables y negaron su derecho a una defensa adecuada. En suma, vulneraron el artículo 27.1, eh, fracción primera de la, de la Convención Americana, al ejecutar tareas incompatibles con las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluyendo normas de jus Coggins. Obedeciendo a una orden presidencial arbitraria, se dejó así en la incertidumbre jurídica a las y los gobernados. Por ello, la reciente reforma constitucional que pretende extender el plazo en que las Fuerzas Armadas participan en tareas de seguridad no cumple con el requisito de excepcionalidad, elimina todo resquicio de una corporación civil y apuesta totalmente por una estrategia fallida. Al no caracterizar las distintas violencias, no se han aplicado condicionales que sustenta la militarización y tampoco se ha establecido un periodo determinado para tener de circunstancias. Muchas gracias. Eh, buenos días. Eh, los la militarización de seguridad pública, como ya ha mencionado, han sido múltiples. Por ahora no va a ser los impactos específicos que ha tenido sobre las mujeres. Diversas dimensiones han comprobado que en los lugares donde llegan las fuerzas suelen haber escaladas de violencia, así como castigaciones a que impactan a las mujeres. Por ejemplo, según la última edición del Nacional sobre la dinámica de las relaciones locales de 2021, solo en el año previo a la encuesta, 68 mil mujeres sufrieron violencia emocional, física y sexual a manos de militares o marinos en sus comunidades. También se ha documentado que es más común que las mujeres sean detenidas arbitrariamente y sufran agresiones sexuales a mano de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, según la última edición de la encuesta nacional de población privada de la libertad de 2021, de las mujeres privadas de la libertad que fueron detenidas por policía, un 5% sufrió una violación. De las detenidas por el ejército, la cifra se duplica al 10% y de las detenidas por la marina, se vuelve a duplicar al 20%. Del 5 al 10 al 20%. Esos son los riesgos que implican las Fuerzas Armadas. Además de la violencia directa que perpetran las Fuerzas Armadas en contra de las mujeres, la estrategia ha desatado violencias adicionales. Por ejemplo, los enfrentamientos en los que se han visto involucradas las Fuerzas Armadas están asociados a un incremento en las tasas de todo tipo de homicidios de hombres y de mujeres. El hecho de que hoy en promedio maten a 10 mujeres al día en México no puede entenderse sin considerar la estrategia de seguridad pública militarizada. La militarización ha llevado no solo a que aumenten los asesinatos de mujeres, sino que incluso se transformen. Por ejemplo, en el 2000, tres de cada 10 mujeres asesinadas morían a causa de un arma de fuego. Para 2020, son seis de cada diez mujeres asesinadas que mueren así. Ese efecto no se ha limitado a la calle, sino que alcanza a la casa también, en donde la violencia armada ha aumentado. Las mujeres en México hoy experimentan los efectos de dos guerras, la vieja guerra machista y la guerra militarizada contra las drogas y el crimen. Ahora, las vidas de las mujeres se ven trastocadas de forma cabal, no solo cuando son víctimas directas de la militarización, sino también como familiares de las personas que sufren violaciones a derechos humanos. Ejemplo de ello es el papel protagónico que tienen las mujeres en muchos de los procesos de búsqueda de justicia, como los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en diferentes estados del país. Finalmente, es importante mencionar que los impactos de la militarización entre mujeres, como ocurre con los impactos entre hombres, no han sido iguales. Los mismos casos de Inés y Valentina, mujeres MEPA, cuyas comunidades tenían una fuerte presencia militar que permitió una vulneración sistemática de derechos, es un ejemplo de ello. Actualmente, ejemplo también de estos impactos diferenciados son las mujeres migrantes que han padecido desproporcionadamente los efectos de la militarización de la frontera Por esta razón, importa ver la militarización desde una, desde una perspectiva interseccional, para dar cuenta de todo lo que ha implicado y de todo lo que sigue implicando. Muchas gracias. Hola, yo soy Daniel Vázquez y yo vengo en representación del colectivo Seguridad Sin Guerra. Eh, la desmilitarización del país es un proceso integral que debe entenderse entonces desde una dinámica de construcción de paz que incluye varios aspectos. El primero va a ser desmantelar estas redes de macrocriminalidad, una red de macrocriminalidad está integrada por estructuras claramente criminales, pero también por estructuras financieras y políticas y ejerce gobernanza criminal. El gran problema que nosotros tenemos en México es de fragmentación. Si bien es cierto que tenemos alrededor de 10 cárteles que operan en todo el país, también es cierto que tenemos 500 células armadas. Por eso el proceso de construcción de paz implica trabajar a nivel muy local. Algo que se podría hacer, por ejemplo, es establecer un semáforo donde pongamos en color rojo a los municipios o localidades más violentas, en amarillo los que van disminuyendo y en verde los que no tienen ese problema de violencia, eh, por ejemplo, podríamos comenzar a trabajar con los 50 municipios más violentos del país que concentran el 45% de los homicidios. Y en la medida que vayamos eh, logrando identificar estos lugares o estas localidades más violentas, lo más importante es que logremos recuperar a nuestros hombres y mujeres jóvenes pobres que han sido capturados por esta red. Y la forma de recuperación tiene que ser a través de la desmovilización, el desarme y la reinserción social. Junto con esto, que es el elemento inicial, el desmantelamiento de las redes, necesitamos reconstruir los cuerpos de policía que han sido capturados por estas redes de macrocriminalidad, más de 2.000 cuerpos de policía. Necesitamos también reconstruir el sistema de fiscalías que está integrado por 33 y no tenemos en este momento, tenemos graves problemas de impunidad y de procuración de justicia. Se requiere ahora sí un programa de retiro progresivo de los militares. En la medida que se desmantelen estas redes de macrocriminalidad, se reconstruyan los cuerpos de policía y también de fiscalía, entonces podemos ir retirando progresivamente a los militares, por eso es algo que empezamos a trabajar desde ahora, o que debiéramos empezar a trabajar desde ahora. Y finalmente, y esto es muy importante, tenemos eh, cientos de miles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos, y para esos cientos de miles de víctimas vamos a requerir órganos ordinarios y extraordinarios de verdad y justicia. Finalmente, para cerrar nuestro, nuestro, eh, nuestra participación en la audiencia, queremos también hacer las solicitudes puntuales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son, son eh, cuatro solicitudes. La primera de ellas tiene que ver con eh, solicitar información al Estado sobre los marcos normativos que rigen las acciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, los protocolos para la ejecución de las mismas y las salvaguardias previstas para la protección de los derechos humanos las acciones tomadas para la construcción de una Guardia Nacional Civil de carácter policial siguiendo todos los principios de la seguridad ciudadana. También que solicite información al Estado sobre la presentación, aplicación y evaluación de planes de desarrollo y profesionalización policial de estados y municipios. Solicitar información para los mecanismos de regulación y supervisión implementados para el adecuado uso extraordinario de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y también solicitar información sobre las investigaciones sobre el uso de Pegasus contra personas defensoras y periodistas y sobre los contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional para la adquisición de este software. Eh, la segunda acción que le pedimos a la Comisión Interamericana es ante la existencia en México de un Estado de excepción de facto que solicite al Estado reconocer esta situación, este Estado de excepción de facto y cumplir con lo dispuesto en los artículos 27 de la Convención Americana y 29 constitucional la tercera solicitud es recomendar al Estado implementar un programa integral de construcción de paz duradera que incluye a ese desarme, desmovilización y reinserción social de los hombres y mujeres jóvenes pobres capturados por esta red de macrocriminalidad, así como un programa de retiro progresivo de los militares. Finalmente, reiteramos nuestra solicitud presentada en la audiencia del 167 periodo de sesiones respecto a que ponga a consideración de la Corte Interamericana la emisión de una opinión consultiva sobre los, sobre los alcances conforme a la Convención Americana de la Participación de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública en los países de la región. Eh, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad civil. Tiene la palabra el Estado por eh, Embajadora, ¿está sin audio? Embajadora. Gracias, perdón. Muy buenas tardes, distinguidas comisionadas y comisionados. Señora presidenta, señora relatora para México, representantes de la sociedad civil, señoras y señores que siguen esta audiencia vía remota. En calidad de representante del Estado mexicano, se me ha solicitado transmitir un mensaje del presidente de la República en esta audiencia. México se encuentra en el proceso de una gran transformación. Esta transformación incluye atender de raíz los grandes problemas nacionales, así como las demandas ciudadanas, siendo una de las más relevantes la de seguridad pública. La guía que tiene el gobierno de México y en particular el Gabinete de Seguridad, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la Estrategia Nacional de Seguridad que el Senado tuvo a bien aprobar el 25 de abril de 2019. Esta, es, esta estrategia nacional permite la coordinación de esfuerzos, la planeación de acciones específicas, la organización de recursos, así como la inteligencia y ejecución operativa, con un objetivo claro, pacificar el país. El Gabinete de Seguridad, encabezado por el presidente de México, que se reúne todos los días a las seis de la mañana, ahí se toman decisiones para la atención inmediata de la incidencia delictiva. A. El funcionamiento en el país de 32 mesas estatales y 266 mesas regionales de construcción de paz, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan y actúan de manera expedita para hacer frente al fenómeno delictivo. B. Operación de la Guardia Nacional en todo el territorio mexicano, actualmente con 118 mil elementos que tienen arraigo, aceptación y y actúan de manera expedita para proteger a la población. C. La realización de mesas de trabajo para la atención de asuntos prioritarios, como por ejemplo, robo de hidrocarburos, tala clandestina, extinción de dominio, uso de operaciones con recursos procedencia, de procedencia ilícita, sustancias y precursores químicos, y también el tema de migración. D controles más estrictos de las Fuerzas Armadas en las aduanas marítimas y terrestres para evitar el tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de personas. Y se mantienen los planes de apoyo en estados con mayor índice de homicidios dolosos como Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Actualmente contamos con un marco legal aprobado por el Congreso que permite a las Fuerzas Armadas actuar con estricto apego a la legalidad en labores de seguridad pública. No hay impunidad para quienes vulneren los derechos y dignidad de las mujeres o atenten contra su vida o su integridad. La violencia, como decimos las mujeres, la violencia contra las mujeres no es normal, es un delito y debe ser castigado. Se impulsan protocolos para mejorar la actuación de las policías como primeros respondientes ante los hechos de violencia. Se realizan actividades para prevenir adicciones y violencias dirigidas a estudiantes, maestros y padres de familia en escuelas públicas, jornadas deportivas, y culturales, en conflictos contra la ley. Con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se han afectado las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales generadores de violencia, de todos. En un esfuerzo sin precedentes en esta administración eh, se lograron la detención de 65.149 integrantes de bandas delictivas bandas incluidos 6.043 organizaciones criminales, de los cuales 2.216 eran objetivos prioritarios. Como lo ha dicho el gobierno de México ante la Organización de Naciones Unidas, el país entró a este espiral de violencia por el consumo de drogas que se registra en el mundo, combinada con el tráfico ilícito de armas que se elaboran en otros países. Se mejoraron los controles en entradas marítimas, aéreas y ferroviarias para la detección de precursores químicos, flujo de dinero y productos falsificados. Hay mayor y mejor coordinación para perseguir, castigar, identificar y desmantelar estructuras dedicadas al tráfico de personas. Se da seguimiento a empresas importadoras de precursores químicos y sus redes financieras, a fin de evitar su desvío para la producción de drogas sintéticas. Se acota la operatividad y letalidad de la delincuencia transnacional y se fortalece la judicialización de casos de corrupción y delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales. En lo que va de la presente administración, destacan también los siguientes resultados. Que han sido comunicados al Congreso mexicano. Aseguramiento de 32.746 armas de fuego, 17.352.000 cartuchos y 2.300 granadas. 5.2 toneladas de fentanilo aseguradas, casi mil por ciento más que en los últimos cuatro años de la administración anterior con una afectación a las finanzas de la delincuencia organizada por más de 41.325 millones de pesos, 94.551 kilogramos de cocaína asegurados, 139% más que en los últimos cuatro años de la pasada administración, con impacto de más de 22.910 millones de pesos para la delincuencia organizada. 154.1 toneladas de metanfetamina. Es un incremento del 74% comparado con las, los últimos cuatro años de la administración anterior y pérdidas para la delincuencia organizada de más de 44.579 millones de pesos. 46.304 hectáreas sembradas con amapola con un valor de 38.852 millones de pesos para la delincuencia. 618.930 kilos de marihuana con un valor de 34.816 millones de pesos. Se aseguraron también 1.116 kilogramos de goma de opio con un valor de mercado superior a los 45.7 millones de pesos. Así como 1.429 kilos de heroína por más de 1.009 millones de pesos. Además, se destruyeron 1.057 laboratorios con una afectación a la delincuencia de 490.664 millones de pesos para estos grupos criminales. Todo lo anterior ha dado como resultado la disminución de la incidencia delictiva del Fuero Federal comparadas las cifras de diciembre de 2018 con la incidencia de agosto de 2022, que muestran una baja de 23.3%. En cuanto al, al fuero común, también tenemos resultados importantes comparando las cifras de 2018 con la incidencia de agosto de 2022. El secuestro disminuyó 74.1%, y 2.057 víctimas fueron liberadas. Además, se detuvo a 4.557 secuestradores y, y se desarticularon 518 bandas. Representantes de las organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores comisionados. El ejército mexicano no es un ejército de otras administraciones ni como en otras latitudes y las manchas que pueden tener, no impactan a la totalidad de la institución castrense ni de sus integrantes. El ejército está siendo parte integral de la transformación del país. Trabaja como el pueblo y por el pueblo, por ello decimos que es el pueblo uniformado. Finalmente, me permito transmitir el mensaje del presidente de la República. En el México de ahora, y a diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie, como torturas, masacres o ajusticiamientos. Los culminamos respetuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y de actuar como arietes del conservadurismo de México y de otros países del mundo. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, señora embajadora. Si terminó la representación del Estado, entonces, gracias. Eh, le doy la palabra al señor Guillermo Fernández Maldonado por siete minutos. Ahí. Sí, muchas gracias. Un saludo a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Estado y, los, y las representantes de sociedad civil. Eh, mi asistencia a la audiencia pública del 185 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominada Militarización de la Seguridad Pública en México, es en mi capacidad de representante de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Estoy aquí para proporcionar información de forma oral, e informal y sin estar bajo juramento sobre la militarización de la seguridad pública en México. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o e implícita de los privilegios e inmunidades en virtud de la Convención de 1946. Agradezco la realización de esta audiencia, crucial para abordar las preocupantes implicaciones para los derechos humanos que tiene la ascendente militarización de la seguridad pública y el creciente otorgamiento de funciones propias del ámbito civil a las Fuerzas Armadas, en un contexto donde los controles civiles precisan ser fortalecidos. México enfrenta retos importantes en materia de seguridad y violencia, como los relacionados con la delincuencia organizada y la colusión entre criminalidad y algunas autoridades. La estrategia de seguridad desplegada de 2006, basada en una fuerte participación de las fuerzas militares, no ha logrado su objetivo de reducir la violencia en forma sostenible, la no bien, ha provocado graves violaciones a los derechos humanos por el elementos de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad, la mayoría de las cuales permanecen impunes. Esta militarización de la seguridad pública, acentuada en años recientes, ha desincentivado la necesidad de implementar una profunda reforma policial y contribuido con un escenario de falta de rendición de cuentas. Es preciso revertir esta tendencia. Garantizar que los integrantes del ejército y la marina que cometen delitos y violaciones a los derechos humanos respondan por sus acciones conforme a la ley, así como los funcionarios públicos que solicitan o ordenan ese tipo de presencias y quienes por décadas han sido omisos en cumplir con mejorar el desempeño de las policías en el país. La presencia militar en tareas de seguridad y funciones civiles es regulada de forma muy restrictiva por los estándares internacionales. Como lo ha mencionado la alta comisionada de manera consistente en últimos años y de manera reciente ante las iniciativas de reforma constitucional y legislativa, el despliegue militar en tareas de seguridad debe ser excepcional. Un último recurso temporal, complementario y fiscalizado por órganos civiles independientes. También se ha alertado que la militarización de funciones civiles básicas debilita la institucionalidad democrática. Esta posición ha sido expresada por los organismos universales y regionales de derechos humanos desde hace por lo menos 24 años. Lo mismo que ha solicitado a México fortalecer las policías civiles y revertir la militarización de la seguridad pública y la impunidad hacia el regreso gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas a sus funciones esenciales. Es importante atender el estándar de seguridad ciudadana que los mecanismos internacionales de derechos humanos hemos promovido que señala que los estados deben impulsar políticas centradas en la protección de la persona humana y no la seguridad del estado o un determinado proyecto u orden político, así como en la construcción de la ciudadanía democrática. Alertar también que el paradigma militarizado de la seguridad y otras áreas de gobierno tiene un impacto agravado en las mujeres, en pueblos indígenas, en poblaciones rurales, niños, niñas y adolescentes, personas migrantes, y además afecta el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En el marco de la aprobación de las leyes que establecen la transferencia de la Guardia Nacional, la Sedena, compartimos varias preocupaciones. La primera, se ha señalado que dichas reformas contravienen la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece literalmente el artículo 21, que la Guardia Nacional será de carácter civil, disciplinado y profesional, adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, y el 129 que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Por ello que consideramos legítimas las demandas y acciones de defensa y control constitucional de esta reforma legislativa y otras anteriores que están interpuestas ante el poder judicial incluso hasta la Suprema Corte de la nación. Un control judicial diligente es clave para controles civiles efectivos. Preocupa que por dicha reforma la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana deba ceder a las Fuerzas Armadas la competencia de capacitar derechos humanos a la Guardia Nacional, cuando justamente se trata de realizar funciones de seguridad pública. Preocupa que esta reforma socave el consenso constitucional logrado en 2019 para aprobar un cuerpo civil de seguridad, al transformarlo hoy en una dependencia de la Secretaría de Defensa Nacional. Desaparecer la Fuerza Federal Civil de la Policía y concentrar en las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública trastoca la relación cívico-militar y el necesario equilibrio de poderes al interior de Estado. Debilita la institucionalidad. La justificación de estos y otros cambios carece de un enfoque de derechos humanos, pero además evidencia, primero, que las Fuerzas Armadas y la Policía no son intercambiables, porque tienen diferente formación, estructura, lógica operacional. Un cuerpo policial. Los elementos se enfocan en el manejo de las amenazas a la seguridad pública y el uso proporcional de la fuerza ante un potencial agresión. Es totalmente diferente en el ejército que debe enfrentar contextos de guerra. El marco jurídico de las policías y instituciones de seguridad civil es compatible con principios básicos de derechos humanos respecto a rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información. Sin embargo, es frecuente que estos derechos se limiten en el marco jurídico militar bajo consideraciones de seguridad nacional. Los problemas de corrupción, violación de violación a derechos humanos, ineficacia u otros una fuerza policial no se resuelven militarizando la misma, sino aplicando los principios ya indicados y mediante mecanismos de supervisión externo independiente y un efectivo sistema de investigación y sanción por autoridades. La situación actual merece una debilación amplia, plural, reflexiva, basada en la evidencia, que busca adoptar reformas que adecúen a las Fuerzas Armadas, estructuras, a los estándares internacionales Y finalizo, destacando las reiteradas recomendaciones sobre la urgente necesidad de que México retome el paradigma civil en materia de seguridad, acote la participación militar a los ámbitos que corresponden a las autoridades civiles e instaure corporaciones civiles en lo federal y estatal, robustas, confiables, capaces de enfrentar los ingentes retos de seguridad con pleno respeto a los derechos humanos y bajo un esquema efectivo de rendición de cuentas. Esta es la mejor forma de cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos de brindar protección, paz y tranquilidad a la que tienen derecho todas las personas en México. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernando Maldonado inicia su participación en la Comisión Interamericana. Le pregunto en primer lugar al primer vicepresidente, Eduardo Ralón, si tuviera alguna pregunta o comentario. Sí, muchas gracias, eh, presidenta, muy amable. Yo eh, tenía pues alguna pregunta específicamente sobre, digamos, el rol de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la política operativa, de la ciudad, seguridad ciudadana en México, es decir, con esta decisión del Estado, ¿cómo queda el rol de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en, en la parte operativa eh, y sus funciones? Y la otra pregunta que tengo es eh, sobre la dependencia de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿cuáles son las implicancias prácticas que tiene esta modificación en, en sus funciones? Esas serían mis preguntas, gracias. Muchas gracias, comisionado. Le pregunto a la relatora de país, la comisionadora Semena, por favor. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas. Eh, agradeciendo muchísimo la participación de, no sé, son más de ocho o nueve organizaciones que han pedido esta, esta audiencia, a la participación del representante del alto comisionado, Muchas gracias y por supuesto a, a agradecer a la embajadora Luz elena por esta oportunidad de, de escucharla, de la transmisión y, y así lo, lo planteó con, con mucha precisión el mensaje del señor presidente de, de la República. Quisiera partir de, de, de esto, de, el, de este mensaje. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, el tema de la seguridad, de la paz, de la necesidad del de fortalecimiento o de la recuperación de México en sus autoridades civiles. Y eso lo ha evaluado la Comisión desde el 2015 en ese informe anual de ese, de ese año, y se hacían allí las recomendaciones como los pasos hacia la desmilitarización de la seguridad ciudadana en México. Eh, es cierto que hay una situación de la seguridad pública, eh, de la seguridad del país, pero está se ha demostrado que la participación del de ejército en esas tareas eh, no han dado el fruto, los resultados que se, es, se, se, se, ha, se han estado esperando desde tiempos atrás. Eh, hay una información de parte de la representación del Estado que nos dice de las cosas que se han podido alcanzar en materia de, de este tipo de violencia. Y uno de los compañeros hablaba de la importancia de tener una visión más amplia de lo que en materia de violencia puede estar enfrentando México. ¿No? distintos tipos de violencia que necesitarán, distintos tipos de respuestas para, para, para enfrentarla A mí me, me, me preocupa, comparto la, la, eh, las preguntas del comisionado Estuardo, pero quisiera precisar precisamente, valga la cacafonía, de lo que representa esta contraposición con el marco constitucional y el ordenamiento jurídico. Creo que esta es como el, el punto clave para para el llamado a, al Estado a, bueno, atender lo que su propio orden jurídico establece para impedir impunidad, para impedir eh, eh, las afectaciones a, a grupos con, con mayores características o factores de vulnerabilidad, como también se ha explicado aquí, todo el tema de la rendición de cuentas de esta, de esta institucionalidad en las Fuerzas Armadas y que se contraponen sencillamente con el orden jurídico y bueno, la convención americana. Un poco para esta reflexión cómo, cómo, cómo México puede eh, plantear en, en, el, en el desarrollo de sus, de, de sus planes, de sus programas, de, de, del, de las acciones que se están desarrollando si están es que está, resultan contrarias a las normas constitucionales es un poco esa eh, para, para, para la comisión desde, desde la posición de la relatoría es, es este llamado a, a que el, las decisiones o la, las la respuestas que hay que atender o hay que brindar para atender el tema de la seguridad en todas estas dimensiones, las distintas dimensiones, y no solo la narcocriminalidad, con todas las características que también se han planteado aquí. Entonces, y, y, y buscar eh, eh, desde la comisión, y esta es la intención de la comisión, eh, buscar las la formas como podemos, desde, desde, desde la institución, Establecer estos, estos mecanismos de comunicación con el Estado para, para poder atender eh, los reclamos de una, de una sociedad civil y que, y que en el análisis que hacemos eh, se determinan eh, importantes, in, importantes problemas que habría que, que enfrentar. O sea, un poco eh, esta idea... Comisionada presidenta. Muy bien. muchas gracias comisionada. Eh, comisionado Bernal por favor. Eh, muchísimas gracias presidenta. Yo quisiera en primer lugar agradecer a las a los peticionarios a los miembros de la sociedad civil eh, por poner sobre la mesa estos aspectos por su valentía al discutirlos eh, aquí a pesar de la joven edad de todos veo que todos son personas muy muy jóvenes. Eh, ya muy comprometidos con los derechos humanos de, de su país, y también a la representación del Estado por, por eh, estar aquí e intentar eh, eh, meterse y construir aquí un, un diálogo. Eh, en ese sentido, pues, mire, yo, yo, yo tengo la aproximación a estas audiencias, que estas, estas audiencias son audiencias deliberativas, son audiencias para construir diálogo entre la sociedad civil y el Estado. Por esa razón, me resulta un poco... Eh, eh, digamos me deja un poco desinflado la respuesta del estado porque el estado no responde a exactamente a los puntos de la sociedad civil entonces como hay una oportunidad más para la intervención del estado yo quisiera pedirle a la señora embajadora eh, que respondiera a los puntos que la sociedad civil ha planteado eh, y entre otras cosas el punto de, del colega eh, que es el, el representante de las Naciones Unidas, el, el doctor Guillermo Fernández, eh, para México, que son los siguientes, y me atrevo a resumirlos porque estaba aquí tomando ideas. Eh, uno, el problema de la violación del estándar en relación con la militarización, que no es la última razón. Este es un primer punto. Segundo punto, el tema de las desproporciones en las acciones de los militares que es un tema recurrente planteado por, la, por los peticionarios. Un tercer punto, muy elocuentemente planteado por la comisionada Rosemena, que es el de la inconstitucionalidad de muchas de estas medidas. Eh, un cuarto punto, muy bien planteado por los peticionarios, que es exactamente el punto de la existencia de un estado de excepción de facto, que por no declararse, entonces pues no tiene los controles eh, constitucionales y los controles interamericanos que son pertinentes entonces yo creo que si aquí vamos a construir diálogo pues el diálogo eh, comienza con dar una respuesta muy puntual y muy honesta y muy certera eh, sobre esos puntos y eso es lo que yo esperaría de la representación del Estado muchísimas gracias muchas gracias eh, comisionado, hago uso ahora yo de la palabra eh, estaba escuchando con mucha atención eh, las presentaciones, las participaciones de ambas partes y además la comisión ha venido monitoreando este tema desde hace bastante tiempo. Entonces, la, una pregunta concreta que le hago al Estado en primer lugar, es decir, si la implementación de estas medidas, más allá de que vayan contra los estándares y demás, que es algo que ya, ya se ha establecido, ya se dijo claramente, la implementación de estas medidas han tenido un efecto positivo, o sea, realmente implementar estas medidas de uso de la fuerza, perdón, de las fuerzas armadas han tenido un impacto positivo en el control, en la seguridad. Eh, y si ha sido así, ¿cómo lo están midiendo? O sea, ¿cuáles son las pruebas? Y, y, y siguiendo este, este argumento, digamos, desde un poco, eh, forzando un poco el argumento para tener la claridad, o sea, porque si esta política ha sido positiva, quiere decir que se va a eternizar, porque si con las Fuerzas Armadas así, controlando la seguridad, las cosas están bien, pues mejor que sigan ahí para siempre, ¿no? Entonces, y eso sí nos llevaría, pues, eh, pues, ya nos estaría llevando a una situación bastante problemática. Entonces la primera pregunta es esa. O sea, ¿realmente había una evaluación del antes y del después de estas medidas? ¿Ya había una disminución de la criminalidad? ¿Se ha mantenido el respeto al debido proceso? Etcétera, etcétera. Eh, porque creo que sería muy complicado eh, si, si, si la respuesta es que no, pues entonces ya hay que sacarlas de una vez, hay que eh, eh, modificarlas. Y si la respuesta es que sí, entonces vamos a tener un Estado militar constantemente, por eso sí quisiera eh, primero saber qué evaluación se, se ha hecho hasta el momento más allá de que ya aquí puedo record, eh, recordar muchos casos, muchos estándares, el caso Zambrano contra Ecuador, como el caso Líder en cuanto el uso excepcional de las Fuerzas Armadas, que tiene que ser proporcional etcétera, etcétera, que ya lo dijeron bastante bien los solicitantes. eso era en primer lugar y en segundo lugar, eh, Estefanía Vela nos había planteado situaciones particulares de violencia, el impacto de la, de la militarización en las mujeres, en ese sentido quería hacer una pregunta también al Estado, pero también a la sociedad civil. Si tienen información detallada, por ejemplo, de casos de violación sexual eh, contra mujeres civiles por parte de las Fuerzas Armadas, si ha habido embarazos en consecuencia de esta violencia sexual, y además si han habido sanciones para aquellos militares que hayan cometido estos hechos. Eh, y en segundo lugar, eh, este, estoy recordando a Tenco, ¿no? más allá de todos los casos que se han mencionado, Valentina, Inés Hernández, este, Campo Algodonero, pero a Tenco, claro, ¿no? la, cuando la Corte Interamericana establece cómo el uso de la violencia sexual fue un elemento de la represión, entonces, en ese sentido, preguntarle a ambas partes si tienen información, pero sobre todo al Estado, ¿no? ¿Cuál es la formación que se da en derechos humanos y enfoque de género a las Fuerzas Armadas? Y, considerando el antecedente de Atenco, eh, ¿y cuáles son las sanciones? ¿No? ¿Qué procesos se han iniciado si, si esto se verifica? Eso sería por... Bueno, y, y, perdón, y algo más muy importante también dijo Estefanía, el tema de militarización de fronteras con el tema de la migración. ¿No? Porque si la militarización de fronteras, si tenemos población migrante y en ese caso mujeres, también cuáles son las medidas específicas que se están tomando. Eso sería de mi parte. Eh, le doy la palabra a la secretaria ejecutiva de Junta de Monitorio, María Claudia Pulido. Muchas gracias, presidenta. Eh, primero que todo, saludar a la comisión y a todas las personas que están en la sala virtual eh, Y para ir en la misma línea que la presidenta, eh, solamente indicar que una de las recomendaciones del informe de país que eh, hacía alusión eh, María Luisa Aguilar, justamente se refiere al fortalecimiento de las policías. Entonces, eh, la pregunta que yo tenía sería cuáles han sido las medidas que se han adoptado para fortalecer los cuerpos policiales que tienen pues eh, la facultad de prevenir y atender el delito desde la perspectiva civil, entonces tanto a nivel municipal, estadual como federal. Muchísimas gracias Presidenta Muchas gracias, le doy la palabra al relator eh, Pedro acá Muchas gracias Presidenta saludando eh, a todos los integrantes de, de la comisión a mis colegas de la Secretaría, a la representación de la sociedad civil y muy especialmente a la delegación del Estado, a la representante de la embajadora, Luciana Baños. Yo quisiera empezar mi intervención, presidenta, invocando una cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que considero es muy pertinente para, para este diálogo. La, la Corte Interamericana ha planteado que en una sociedad democrática no solo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales el pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sigue la Corte diciendo que, sin embargo, al hacerlo, eh, el Estado y las autoridades están sometidas a ciertas limitaciones en cuanto al deber de constatar de forma razonable los hechos en los que fundamentan sus opiniones. Sigue la Corte diciendo que además deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, como digamos en este caso lo ha hecho la sociedad civil, y esto lo soporta la Corte diciendo que se hace en razón o se considera en razón de su alta investidura, del amplio alcance y de los eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población y para evitar que la ciudadanía y otras personas interesadas, como puede ser la Comisión o quienes ven esta audiencia, reciban una, una versión manipulada de la realidad. Yo también tenía una expectativa de esta audiencia en el sentido de que muchos asuntos eh, que están en, en primer renglón del debate público en México pudieran ser parte de esta conversación, no solo estamos hablando de una política de seguridad, y aprecio y valoro mucho, incluso coincido con muchos de los aspectos planteados por la representación del Estado en ese horizonte transformador de la seguridad, pero también eh, muy recientemente se tuvo esta denuncia sobre Guacamaya Leaks eh, y también eh, allí eh, los asuntos relacionados con el uso de Pegasus, por lo menos. Eh, el alegado uso de Pegasus, corrijo, eh, por lo menos contra dos periodistas y un defensor de derechos humanos. Quisiera referirme a tres temas, Presidenta. El primero tiene que ver con el alegado perfilamiento de personas en, en, en archivos de, de organismos de seguridad a través de etiquetas como amenaza, peligroso, grupos de presión. En algunos casos se ha informado a la relatoría que estas son etiquetas equiparables o que también se asignan a grupos de crimen organizado, pero que también se están utilizando, por ejemplo, frente a colectivas feministas. Dos reflexiones frente a ese aspecto. El primero es si esto en el sentir del Estado es algo que está ocurriendo y, y ahí trasladaría una primera pregunta eh, y, y si en caso que no, eh, ¿qué mensajes deberían darse para que la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos y el periodismo eh, sepan que el Estado no les estaría etiquetando con eh, estas, eh, estos conceptos? Eh, estas etiquetas podrían modular la percepción de quienes tienen acceso a esa información y al ser miembros de organismos de seguridad es algo que considero especialmente sensible pero además podrían guiar el actuar de los organismos de seguridad con respecto a personas que sean consideradas por ejemplo como grupos de presión o peligrosos segundo aspecto al cual quisiera referirme Presidenta, eh, se ha hablado sobre acceso a la información y, y transparencia y yo resumiría un poco la información que ha llegado a la relatoría y que también ha sido depuesta en esta, en esta audiencia con una suerte de dilema sobre la correspondencia de la información que ha sido solicitada en el pasado por organizaciones de la sociedad civil y lo que se ha conocido a través de, eh, digamos, esta, este Guacamaya Leaks. ¿no? Eh, y ahí, un poco, preguntar al Estado ante este dilema, digamos, de falta o de aparente falta de correspondencia entre respuestas anteriores y la información actual que ha sido depuesta en estas filtraciones, ¿qué seguiría en términos de.? el principio de fidelidad de la información que pues es parte de la base de, de, de una conversación pública eh, tercer punto vigilancia se ha hablado aquí del, de, de, del alegado uso del software Pegasus eh, y públicamente digamos es algo que ya se ha denunciado sobre eh, dirigido a dos periodistas al menos a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos preguntar muy sencillamente si dentro de las facultades de los organismos de inteligencia está el intervenir comunicaciones privadas de eh, periodistas y defensores de derechos humanos y no puedo dejar de referirme a un asunto Presidenta, sobre todo con el mensaje de cierre de la representación del Estado mmm, donde se habla de un conservadurismo ¿no? yo quedé con la duda de si ese fue un mensaje dirigido a los solicitantes, a las personas solicitantes de esta audiencia o a quienes integramos la comisión, yo a efectos de, de, de, de equilibrio informativo a quienes ven esta audiencia quiero decirles que no siento que esa etiqueta se atribuya, al menos a mí y sobre todo porque creo de acuerdo al monitoreo que hace la oficina que este, esta es una etiqueta que vuelve simples eh, conversaciones complejas, como puede ser esto, y animaría al Estado a, a, a que no, no use este tipo de etiquetas ni con la sociedad civil ni con quienes participamos de la defensa de derechos humanos a nivel regional, porque creo que no contribuye a un trámite adecuado de situaciones complejas en tanto simplifica aspectos que son complejos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, relator. Eh, tiene la palabra la Sociedad Civil por diez minutos. Nos suena, presidenta Daniel Vázquez, eh, representante de Seguridad Sin Guerra. Fue interesante, sin duda, el informe sobre, pues, sobre política de seguridad que presentó la embajadora en este acto, representante del Estado. Sin embargo, sin embargo, la audiencia no es sobre política de seguridad. La audiencia es sobre militarización en la política de seguridad. Y me hubiera gustado que hablara un poco más sobre ese proceso de militarización. Por ejemplo, que nos explicara por qué hay 150 mil militares y marinos distribuidos en todo el territorio nacional haciendo actividades de política de seguridad. Que nos explicara también cuáles son los controles efectivos que se están utilizando para eh, generar la fiscalización, en especial cuando los secretarios del ramo, de la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, ni siquiera acceden a ir al Congreso a rendir cuentas. Eh, suponiendo que hay una buena fe por parte del Estado y que quiere efectivamente desmilitarizar al país, que nos explicara por qué realizaron una reforma legislativa que es abiertamente inconstitucional para llevar a la Guardia Nacional al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando se supone que tendríamos que estar pensando justo en lo contrario, en cómo lo desmilitarizamos. Eh, ¿Por qué retrasaron el regreso de los militares a sus cuarteles del 26 de marzo del 2004 al eh, 2028?, pero en especial eh, que nos contaran cómo van a retirar a esos 150 mil militares y marinos, cómo los van a regresar a sus cuarteles, incluso en esta nueva fecha, incluso en el, en el 2028. Eh, y cuál es en consecuencia el programa, de no solamente el programa integral de construcción de paz, sino también dentro de ese programa de construcción de paz, el programa de retiro eh, progresivo de esos militares. Ojalá que en este ánimo que mencionaba el comisionado Carlos Bernal de Liberación, pues en lugar de evasión a través de cifras, lo que tuviéramos es podernos centrar a discutir el problema de la militarización en el país. Es cuanto. Bien, gracias. Eh, yo seguiría pues, eh, haciendo un, un apunte sobre pues, lo lamentable que, que nos parece también que solamente una persona del Estado esté presente en esta audiencia. Eh, creemos que también es muy lamentable que, que el Estado presente cifras de decomiso de, droga, de drogas como un logro ante ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un contexto en el que pues justamente la estrategia de, de la lucha contra las drogas, esta lógica, pues lo, lo que ha hecho es criminalizar, afectar a las personas más vulnerables y, y violar múltiples eh, derechos humanos. Eh, creemos que el Estado no debe justificar las desapariciones, los asesinatos y las torturas, eh, vanagloriándose con eh, logros para el erario derivados de la incautación de, de drogas o de la detención de, de algunos capos de la droga que no, no han funcionado en, en 16 años, que, que han dejado a un país repleto de víctimas, que ya no es un cementerio, sino una fosa común sin, sin nombres ni apellidos. Eh, sobre la pregunta específica de la comisionada Esmeralda, eh, respecto pues, de, este abierta, eh, o de esta abierta eh, modificación a la ley, eh, que es abiertamente constitucional, pues creemos que esto tiene que ver con un desgaste democrático eh, y, y con un, una caída de la democracia en México, de desdén a la ley, de estigmatización a las, a las propias eh, organizaciones de la sociedad civil, como, pues como lo podemos ver, nos, nos parece eh, pues triste que en un ejercicio como este, que, que debería ser un ejercicio de diálogo, pues, se continúa estigmatizando a las personas defensoras de derechos humanos, eh, como conservadoras, etcétera, como ya lo, lo mencionaba el comisionado Baca, y, y pues creemos que esto es más preocupante en un contexto de violencia contra personas defensoras y periodistas como el que vivimos en México. Eh, es cuanto. Me parece importante abordar eh, la idea relacionada con las manzanas podridas, esta idea de que el que haya unos cuantos militares que violan derechos no significa que las Fuerzas Armadas como instituciones suponen un riesgo. Eh, para ello quiero mencionar otra vez a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, que de nuevo la última edición se levantó en 2021, ya con el gobierno actual. Una de las cifras que este, arroja esta encuesta es que de las personas que fueron privadas de la libertad, eh, que fueron arrestadas por las Fuerzas Armadas, nueve de cada diez, sufrieron una agresión durante la detención, nueve de cada diez. Esos datos son un indicador de que el problema no tiene que ver con las personas aisladas que integran las Fuerzas Armadas, sino precisamente con las Fuerzas Armadas como institución. Ahora ya se dijo, el problema con las Fuerzas Armadas tiene que ver con su diseño y su propósito institucional. ¿Para qué fueron hechas? Para la guerra. Y precisamente porque fueron hechas para la guerra, tienen toda una serie de reglas que las rigen, incluidas el fuero militar. Quiero poner un último ejemplo. Eh, creo que es muy importante que dijeron que, que tratamos de venir aquí con ejemplos concretos de cosas que preocupan. Lo que estamos viendo en años recientes es cómo siguen pidiendo las Fuerzas Armadas facultades, pero no necesariamente quieren las responsabilidades y someterse a controles democráticos básicos. Por ejemplo, en 2019 se emitió la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Esta ley obliga a las Fuerzas Armadas a emitir informes públicos sobre el uso de la Fuerza. Tanto en Intersecta como en el Centro PRO solicitamos a las Fuerzas Armadas estos informes y la respuesta fue, somos Fuerzas Armadas, esto no nos obliga. Incluso después de que el Instituto Nacional de Transparencia nos dio la razón, las Fuerzas Armadas volvieron a contestar, soy Fuerza Armada, eso no me obliga. Por último, nomás para responder la pregunta sobre impunidad y violencia sexual, eh, quiero reiterar el dato de que entre 2006 y 2021 solo se han emitido 28 sentencias condenatorias en contra de elementos del ejército. Esto incluye todo, incluida la violencia sexual. Entonces, damos este dato para reiterar que la impunidad es la regla, no la excepción. Y... Aprovechando la mención a los Guacamaya Leaks, nomás también decir cómo la impunidad parece no ser solamente contra mujeres civiles, sino incluso contra las mismas mujeres soldadas que integran las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Eh, voy a intentar contestar algunas de las, de las reuniones, que se, de las preguntas que se plantearon, pero agradeciendo también, estaríamos enviando información, si nos lo permiten, actualizada sobre estas preguntas. Eh, primero sobre lo, lo que preguntaba la, la comisionada Esmeralda del de rol eh, y, el, y el comisionado Rolón de, del rol que, que tiene ahora la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, eh, en realidad frente a la Guardia Nacional es un rol meramente nominativo, eh, le quedan algunas eh, funciones más específicas sobre la formulación de estrategias eh, de seguridad, pero en colaboración con la defensa nacional, alguna formulación de, de programas de capacitación y acciones como más de manera nominativa, pero lo relevante de esta última reforma ha sido que está centrada en que todo el mando operativo y administrativo y eso es muy importante, todo el presupuesto que estaba dedicado para la parte de operación de la Guardia Nacional está ahora en manos de cdn eh, Por otro lado, Creo que es muy importante eh, contestar eh, varias de las preguntas que se hablaron sobre temas de controles y sobre transparencia. Ese es uno de los grandes problemas, como ya lo mencionaba Estefanía. Eh, es, es lamentable que, que el Estado no se haya eh, referido incluso a aquellos controles que en ley se han estado intentando promover. Eh, y como lo mencionamos en nuestras, eh, en nuestras participaciones, en realidad los controles externos que hay a las fuerzas de seguridad, en particular a la Guardia Nacional, en realidad han quedado eh, más de manera nominativa. Y esto lo ligo con, con la respuesta a lo, a, a lo que preguntaba tanto la comisionada presidenta como, como la secretaria adjunta eh, en términos de cuáles son eh, los programas que se han hecho en términos de, de eh, fortalecimiento de las, de, de las policías a nivel estatal, pero también del seguimiento algunas de las recomendaciones y de la propia sentencia TENCO que de la que deriva la creación de un observatorio de la Guardia Nacional. Eh, si recordamos en, en la sentencia TENCO se crea, se le ordena al Estado al Estado que cree un observatorio independiente de la de la Policía Federal que en realidad al al ya no existir sería un observatorio independiente de la Guardia Nacional. El Estado formalmente al, a la corte interamericana le ha dicho que no tiene intención de, de, de dar eh, respuesta a esta o de eh, cumplir con, esta, con este mandamiento. Eh, en diversos diálogos nos han dicho que esto no, no sucederá y es muy preocupante en este contexto en particular eh, y creo que es importante mencionarlo. Y finalmente eh, me atrevo un poco a hacer eco de lo que ya decía el, el comisionado Vaca de que yo creo que en este, eh, en este grupo de sociedad civil no nos ponemos el saco cuando nos dicen conservadores, eh, el Centro de Derechos Humanos, en particular Centro Pro, lleva 34 años trabajando en la promoción y defensa de derechos humanos, pero mis colegas aquí que están representados también llevan muchos años trabajando en, en estos temas, llevan muchos años trabajando y documentando violaciones graves a derechos humanos cometidas por eh, militares eh, Esto es muy relevante para, para nosotras, no es de ninguna manera un, un tema de, de política, de partidos, ni, ni mucho menos, sino más bien eh, un, un trabajo en el que creemos, en el que hemos visto cómo tienen impactos reales en las comunidades, en las personas, el despliegue de fuerzas eh, militares. Eh, y, por, y por ello estamos aquí este, pidiendo que la comisión pueda acompañarnos en estas solicitudes expresas que hicimos, en particular en la de eh, dar monitoreo y solicitar la información al Estado y eh, poner a consideración a la Corte Interamericana una opinión constructiva sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad civil. Le doy la palabra entonces a la embajadora Baños, por diez minutos. Gracias, presidenta. Eh, por mi parte, eh, tomamos nota de todos los comentarios y serán enviados a la presidencia de la República. Gracias. Eh, muchas gracias, embajadora. Vamos llegando entonces al fin de la audiencia. Eh, ya que tenemos un poco más de tiempo, algunas reflexiones. En primer lugar, un agradecimiento a la sociedad civil, como siempre digo, no solo por su presencia hoy, sino por su trabajo constante. Cada uno de los casos que ustedes eh, nos manifiestan, la información, las estadísticas, son personas, ¿no? Más allá de las cifras, son personas que están padeciendo una situación compleja eh, y que atenta contra la democracia y los derechos humanos. También un saludo y un agradecimiento a la embajadora de la comisión saluda eh, que usted esté en esta audiencia que, como decía el comisionado Bernal, lo que busca es el diálogo. Ahí estuvimos en otra audiencia hablando con periodistas y nos decían a veces el lenguaje es muy difícil, puede ser hasta confrontacional, pero la comisión considera que es mejor tener el diálogo que no tenerlo. Lo que se ha planteado en esta audiencia es de extrema preocupación. Eh, y la Comisión Interamericana, a través de sus relatorías, a través del, del relator Baca, que hoy fue ascendido a comisionado en más de una oportunidad, pero que es relator de libertad de expresión, eh, está muy atento a escuchar a la sociedad civil, pero también a, co a contribuir con el Estado, en cumplimiento de sus obligaciones, eh, que son de respetar y garantizar, y lo que incluye también la prevención. En esta audiencia, el comisionado Bernal hizo una serie de, y le agradezco comisionada, un resumen muy eh, preciso de los puntos importantes que podrían ser discutidos y, y ya que no se ha logrado en este momento abarcar todo eso, sí y, y estaría muy respetuosamente al Estado a que nos pudiera dar esta información por escrito en el plazo eh, que corresponda eh, y seguimos adelante como hemos seguido haciendo desde nuestros mecanismos de monitoreo de, los mecanismos de peticiones y casos desde nuestras relatorías especiales en caso de la relatoría de libertad de expresión que tiene un trabajo muy fuerte en la vigilancia en la, en la, en, en, digamos en la situación de la prensa y de lo, del tema del acceso a la información y los medios de comunicación eh, la comisión les agradece nuevamente eh, y sabemos que esta audiencia está siendo vista por muchísimas personas y a todas esas personas, a cada una de esas personas que no han podido necesariamente, que no pueden denunciar, que están pasando una situación difícil de derechos humanos. Eh, nosotros nos constituimos eh, desde nuestra creación en la esperanza de estas personas. Y la comisión va a seguir muy de cerca este caso, eh, promoviendo los estándares internacionales y sobre todo, eh, en este ánimo de diálogo eh, que no tiene que ver con ser ni de derecha ni de izquierda, conservadores o liberales. Creo que el estándar son los derechos humanos, las obligaciones eh, que, que, que lo que buscan es, más allá de cualquier ideología política, respetar esta dignidad que es intrínseca, intrínseca a las personas. Gracias enormes por su participación, por la información y seguimos adelante. ¿no? No es un diálogo fácil, pero como siempre repito, es mejor tenerlo a no tenerlo, y la comisión está a disposición de poder facilitar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a las intérpretes, al equipo de la comisión interamericana, señor Guillermo Fernández Maldonado. Muchísimas gracias. Que tenga buena tarde. Declaro cerrada la vida. Muchas gracias. Gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo.